¿Son nada? Ah, no. eh, ¿Qué onda con la estás ¿Mi novia? Sí. ¿Es ¿Qué onda? Me dijeron que anda ahí saliendo con uno y con otro. ¿Entiendes? Por ahí me llegó el rumor. estás mal, estás Bueno, yo ya me iba. Yo dejo, nos vemos. Ah. ¿Para qué le dices? De que hablen de ella como si la conocieran Saben que es mi vida, que por ella doy lo que sea Dicen que ella es mala, que me utiliza su manera Que su amor no existe, que se disfraza de niña buena Me cobija, que me sobra amor y que le sobra amor Y la defenderé contra quien sea Me cansé de explicarles que ella es tierna, Que los besos que nos damos yo le doy el alma entera es que ella me conviene porque yo me enamoré Que ella es mala, que me utiliza su manera, que su amor no existe, que se disfraza de niña buena. Basta ya de hablar mal del amor de mi vida. No se dan cuenta que ella me cobija, que me sobra amor y que le sobra amor a defender contra quien sea. Que ella quieren más Que en los besos que nos damos Yo le doy el alma entera Que, que ella me conviene Porque yo me